Ya me contaron. Ya me dijeron que a ustedes les gusta y les encantan el culo sucio. Perdón, el cuno. Bien, bien, que se supone que esta es la casa de kuno. Mejor no te muevas para que no haya lag. Ok, ya vamos a llamar a culo, perdón, cuno, todos a llamar a Kuno. Cuno, cuno, cuno, cuno, cuno, cuno, cuno, cuno. la intro se viene la intro la intro Two, four, six, eight, FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. Me pregunto qué pensarás cuando vayas a ver los Simpson. Malas noticias. Culo, perdón, culo, nos voto de la casa. La verdad no hicimos nada malo. Se largan todos concha de su madre con su perro cagón. Hola, soy Andrés, el que te llega cada mes. También Andrés, el que te coge a las tres... Iván, es Andrés que alguien entró en el culo, perdón, cuno quise decir la casa del culo cuno Logró grabar dentro y encontró algo raro que parece hemorroides. Llama al negro angulo. ¿Cuál angulo? El que te rompió el cuno Anda maricón, que tú lo dices por experiencia propia. Y mira, este es tu culo. Tu culo hace así. Así se abre tu culo. Bien, creo que aquí sí vamos a poder hacer la entrevista. Cállate, boca de culo, que no te ordene que hables. ¿Es cierto que cobras a tus fans por tu saludo con esa boca de culo? Obviamente tiene un pequeñito costo. Ándate a la verga. ¿Es verdad que según los estudios del culos te estás volviendo como el culo? Padre Minecart te pido en el nombre del pico que ayudes a Kuno y que vuelva a ser una persona como era antes. Bueno amigo Kuno, a la audiencia le gustaría ver cómo lo mueves. ¿Qué cosa? El culo de Kuno. Bien gente gallega hoy les quiero agradecer un montón por ver mi vídeo. Así es, te pido que dejes tu like y comentes cuál fue tu culo perdón parte favorita y que te suscribas. De paso compártelo.